¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy le Pintora, y hoy les traigo un combate en conexión con uno de mis suscriptores. Bueno, también de mis seguidores de Twitter. En este caso eh, es Ángel, que voy a buscar aquí el nombre que tiene él en Twitter: RangDicto, arroba vieja122. Pues bueno, eh, resulta que me había visto que estaba en la Festiplaza y me había dicho que quería luchar conmigo. Y yo cogí uno de los equipos que estaba preparando y dije, bueno, vamos a, vamos a probarlo. Como pueden ver, me trae un equipo de <ríe> agua ahí espectacular. Que yo nada más verlo dije, vale Ya lo tengo todo perdido, pero bueno. Y, y nada, quise probar este, este equipo de 6. Y e hicimos un combate 6 contra 6. Así que vamos a darle play y vamos a ver qué tal me fue. Primeramente, Ángel saca a Politoed y a Kindra, mientras que yo saco a Mimikyu y a Emolga. Por supuesto, empezamos con la llovizna de Politoed, que hace que mejore todos los ataques de tipo um, agua y además hace Surf. Que no sé si se dan cuenta, pero también ataca a Politoed <risa> y se carga a mi Emolga. Y por supuesto rompe el disfraz de Mimikyu Adiós de Molga Mimikyu va a usar una cara antoña contra Kindra Que lo deja muerto Yo pensaba que lo iba a dejar Con un poquito de vida, pero no Se lo cargó al tope Y Polito le hace una escaldar a Mimikyu Que lo deja a mitad de vida Y encima va y lo quema Que aquí ya me dijo él Por Twitter va, ah, Encima vai, voy y te quemo tío y nada, saco a Dustrio porque sé que este no va a hacer nada en este eh, en contra este equipo. Y, y bueno, para que se cargue primero a uno de los que es, es débil. Swamper utiliza las Mega Piedra para convertirse en Mega Swamper. Lo cual hace que me vea todavía mucho más en peligro. Y Polito utiliza Protección, al cual yo caí porque yo ataqué hacia Polito. Y se me fue toda la porra, y encima él usa cascada, que me hace que mi industrio se me muera. Aunque los rizos de Beldez le baja un pelín la velocidad a suave que tampoco era nada, pero bueno. Y yo utilizo Masazo contra super que lo dejo bastante tocadito. Y mi, mi, mi que está a puntito de morir, y la quemadura lo remata. Bueno, hasta mucho hizo el pobre. Pues nada, saco a cravominable y a turtonator, que tampoco es que turtonator pueda hacer mucho contra ese equipo, pero bueno. Utiliza politox protección, la vuelvo a cagar porque voy contra él. Y encima eh, Swamper utiliza terremoto, cosa que le viene muy mal a cravominable y a turtonator por suerte ambos lo aguantan menos Turtonator que Cravo Minable y yo uso Onda Certera con Turtonator contra Swamper para cargármelo y bueno para lo que iba a hacer pues hasta mucho hizo y me saca el ninja que este ya es quien me mata todos los planes me los rompe de arriba abajo me utilizo un, un pulso umbrío cambiando de tipo a siniestro se carga torator y mmm, yo la cagué porque tenía que haber utilizado a de una manera mucho mejor. Pero no, no pudo hacer nada más, ya que se como un escaldar de Polito. Saco a Sarpido, mi último Pokémon. Que bueno, por lo menos es Sar Mega Sarpido. Me hace una Lanza Mugre cambiándose a Veneno, anticipándose quizás a lo mejor al ataque que yo le iba a hacer. Porque hago una puya nociva. Lo que no entiendo es por qué no se convirtió en mega sarpido. No lo entiendo. Y nada, le hacen escaldar y se lo carga. Se ha pescado, nunca mejor dicho. Y así es como Ángel me pega una soberana y tremenda paliza online. <ríe> Pues nada, espero que les haya gustado Ya ven más o menos cómo iba a ser la estrategia de Ángel. Por desgracia la estrategia mía no se vio mucho. Pero vamos, que mi estrategia es poder abarcar el máximo mmm, el máximo tipo de contrincantes. Pero vamos, que esto no es ni una estrategia ni es nada. Esto es para un combate uno contra uno. Lo que pasa es que quería probarlo también un poco eh, en combates dobles a ver si había sinergia entre ellos. Que veo que no la hay. Aunque bueno, tengo que probarlo quizás en otras ocasiones. Pues nada, espero que te haya gustado este combate. Si es así, dale like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.